El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. ¿Por qué los grupos yihadistas están proliferando en África y en todo el mundo? Estos días estamos constatando de nuevo ataques terroristas yihadistas en Europa, en África, en el globo. Llamémosles Daesh, Estado Islámico, ISIS eso depende de región y de ideología al fin y al cabo son grupos que crean masacres de personas inocentes y que están proliferando por todo el mundo lo primero que es importante eh, es situar este fenómeno en el contexto actual, de los grandes retos que tiene la humanidad que estamos enfrentándonos hoy día el primero es la mala gobernanza líderes, irresponsables que fomentan el tráfico de personas y de armas y que por tanto favorecen el caldo de cultivo para la violencia. El empobrecimiento de gran parte de la humanidad, la grave crisis migratoria, el deterioro del medio ambiente son los grandes retos a los que debemos enfrentarnos para que el contexto sea positivo. Pero además necesitamos darnos cuenta de que no podemos superar la violencia con más violencia. Y aquí Muchos gobiernos parecen irresponsables, quieren superar los ciclos de violencia con más violencia y armas. Y lo que yo también creo que necesitamos son más y más ejemplos significativos de superar la violencia de forma positiva, colaborativa, de reconciliación y de progreso. Lo hemos visto Nelson Mandela en Sudáfrica, el gran trabajo que hizo de reconciliación y de progreso. Lo hemos visto en Bangui, la República de Centro África con eh, Diodonel Zapalainga y el eh, Imán Layana. ¿Cómo han trabajado juntos y siguen trabajando juntos para la reconciliación y el bien común? Lo vemos en Burkina Faso, en Mali, en muchos países. Necesitamos líderes íntegros y una participación social más activa. Así superaremos otros ciclos de violencia con procesos de verdadera transformación social.